Héctor el Fader niega disparos hayan sido dirigidos hacia su iglesia, afirma que no hay heridos. Estamos aquí para decir que son mentiras, la realidad es que no tirotearon a la iglesia y no hirieron a nadie, afirmó Héctor el Fader. El cantante y pastor puertorriqueño Héctor el Father negó este jueves que los disparos reportados a su iglesia fueran dirigidos al templo y desmintió que alguna persona resultara herida. Estamos aquí para decir que son mentiras. La realidad es que no a la iglesia y no hirieron a nadie, afirmó en una entrevista radial en el programa Temprano en la Mañana a través de la emisora WKAQ. Según el reporte de la policía puertorriqueña, eso de las 1.44 de la madrugada del jueves, se, se recibió una llamada al cuartel de Río Grande sobre disparos en la comunidad Los Dolores y Grecia Manaranta, en la carretera Aranata. PR-959, publicó el portal noticel.com. De acuerdo al reporte policial, en el interior se encontraban cuatro personas. Eh, dice Héctor Elfade, no fue ningún atentado contra nadie que estaba en la iglesia. Eso es lo que nos entristece, porque a la hora de publicar una noticia tenemos que entender que hay familias y hay personas que se preocupan, manifestó en la entrevista con la WKAQ. Luego agregó, acabo de hablar con Wesley, que según los periódicos fue herido de bala y me dice que sus papás llegaron llorando a la casa, cuando es una mentira, porque en ningún momento nadie salió herido. Eh. De este caso han salido muchas... Eh, Críticas y muchas personas han salido del medio pues apoyando y mirando porque luego que sucedió este tiroteo que realmente no sucedió y nadie fue herido eh, Le ha afectado mucho a ya Pastor Héctor del Fader, entonces donde él se ha sentido apanado porque él ha construido esa iglesia Entonces que hay personas que han querido, él desear en una entrevista y hacerle daño y que cualquier cosita que puedan ellos lograr, de que él vaya bajando en esa parte, la realizan. Donde, como decía eh, una persona llamada Wesley, pues salió diciendo que sí, que él fue herido de bala cuando realmente no lo era, sino que lo hizo, para seguir causando polémica en esto que no sucedió dentro de la iglesia, de todo del padre. Bueno, sí, ese caso salió a relucir esta mañana de supuestamente que tirotearon, tú sabes la noticia como se riega de una manera que no es, hasta que Héctor Elfadel, Héctor Delgado, salió a desmentir muchas mucha de las cosas de las que se decían. ¿eh? Y recordemos que Héctor El Fadel salió de una vida peligrosa, una vida llena de, de, de maldad y de violencia. Y se convirtió, como los 70? Sí, se convirtió a, a, a, al cristianismo, pero es, es, es <coughs> ese tipo de cosas quedan. Y a veces pueden presentarse en el Eso, eso en el está eh, porque tal vez quieran hacerle daño sí. al FADE. Recordemos una iglesia que él construyó, ¿verdad? Para nata sí. Con un sí. par de bombas sí eh, eh, el, el FADE. Héctor <coughs> Delgado, ya, el ministro. Pa no, sí, el ministro. Héctor Delgado eh, <coughs> ha construido hasta casas aquí en República Dominicana sí. y, y en Puerto Rico y, y en, en demás países, Colombia, eh, porque ha entregado totalmente a Dios. Sí. El Fade lo tenía todo. esto el el Delgado lo tenía todo en la música, llenando estadios, fanaticada personas asumando. Pero cuando Dios toca, toca. Y se alejó de todo eso, quizás todavía hay gente con arencillas que no han olvidado lo que él fue o lo que él hizo. O lo que él hizo. Y quieren hacer ese daño. Pero esperemos en Dios que no pase más de ahí.